Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo video sobre el ciclo, ciclo Wild. Como lo han visto en los videos anteriores, podemos usar el Ciclo Wild para seguir jugando piedra, papel o tijeras hasta que una cierta condición se cumpla o deje de cumplirse. En este video continuaremos discutiendo el tipo de condiciones que podemos evaluar con nuestro Wild. Quizás ya se dieron cuenta de que es muy fácil hacer un juego infinito. Por ejemplo, si decimos que el juego debe seguir hasta que alguien gane mil veces, vamos a estar mucho tiempo enfrente del computador. Para abordar esta limitación, vamos a implementar una condición que haga que el juego se detenga si llevamos jugando más de 15 segundos. La lógica que necesitamos implementar consiste primero en ver la hora apenas el juego empieza y luego después de cada partida nos preguntamos de nuevo por la hora y vemos si el tiempo que ha pasado desde el inicio del juego es más pequeño que un límite que llamaremos máxima duración. Para preguntarnos la hora en Python, vamos a utilizar una función que se llama time y viene de un módulo también llamado time. Fíjense que pueden surgir muchas preguntas sobre a qué me refiero cuando digo ver la hora. Por ejemplo, ver la hora en Colombia o en qué formato me la vas a dar, de 0 a 12 o de 0 a 24. ¿Qué tanto incluyes en la hora? Los segundos, los minutos, horas, días, meses, años, etc. Para atender esas preguntas vamos a ir a una terminal. Vamos a, a entrar en un ambiente de Python. Vamos a importar la función time. Entonces, from time import time. ¿cierto? Desde el módulo time importa la función time y ahora vamos a imprimir el resultado de la función time si se dan cuenta, eso nos da solo un número resulta que ese número es la cantidad de segundos que han pasado desde la medianoche del 1 de enero de 1970 en Inglaterra esto es una fecha arbitraria en el sentido de que se hubiera podido escoger cualquier otra, fo cualquier otra fecha como referencia pero es una convención que se usa constantemente en programación. Ahora que sabemos cómo funciona la función time, podemos ir a nuestro código e implementar la condición eh, de tiempo máximo de la que estábamos hablando. Este código que, este código que abrí acá, corresponde a nuestro juego original de piedra, papel o tijeras eh, de hace algunos módulos. Para esta nueva implementación, primero, Vamos a importar la función time del módulo time y ahora vamos a utilizar esa función para declarar dos variables. La primera variable se va a llamar tiempo inicial y va a contener el tiempo en el que inicia el programa. La segunda variable se puede llamar tiempo actual y va a guardar el tiempo en el que empieza cada partida. Esa segunda variable será la que actualizaremos al terminar cada partida. Es decir que al final de nuestro ciclo while, debemos redefinir, o al, al final de nuestro juego, debemos redefinir la variable eh, tiempo actual con el valor que nos dé la función time en ese instante. Es decir, cuando el código llega a este punto. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos una variable con el tiempo inicial y una variable eh, con el tiempo en el que comienza cada partida. Lo último que nos falta es poner nuestro piedra, papel o tijeras, es decir, este código, dentro de un while y poner la condición eh, correcta en esta línea. Ya que la función time nos devuelve el tiempo en segundos, nuestra condición es que la resta de tiempo actual y tiempo inicial sea menor que 15 segundos. Es decir que, si han pasado más de 15 segundos desde que el programa inició, no nos va a permitir hacer otra jugada y se va a salir del while. Para terminar, podemos probar este código yendo a una terminal y ejecutándolo. Fíjense que si yo no juego, el programa nunca va a cerrarse automáticamente porque solo evaluamos la condición del while al final de cada jugada. Es decir, que si esperamos aquí 15 segundos, Realmente no va a pasar nada porque la condición del while no se está evaluando. Pero si yo juego, así sea, solo una vez, después de esos 15 segundos, como por ejemplo ahora, porque ya pasaron 15 segundos, eh, el programa no me va a permitir volver a jugar. Es decir, si escribo papel de una, el juego termina. Pero si yo vuelvo a correr el código y escribo papel muy rápido, ¡Oh! Puedo volver a jugar. Eh, piedra. Puedo volver a jugar. Eh, papel otra vez. Puedo seguir jugando, papel, piedra, tijeras, papel, ok, 15 segundos es bastante, papel, <ríe> listo, y ahora sí pasaron 15 segundos, así que el juego se termina, así que logramos hacer un juego contra reloj.